Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por tenernos paciencia y esperar a, a este último momento para oír esta historia inspiradora que vengo a contarles y es la iniciativa que la Fundación ExxonMobil tiene a nivel global. Desde el 2005, la Fundación, en cooperación con Counterpart International, creó un programa de empoderamiento económico para las mujeres que constituye en brindar herramientas necesarias para la gestión de los emprendimientos de las mujeres en donde ExxonMobil opera. A la fecha se han capacitado más de 1.200 mujeres de 77 países diferentes, impulsando sus negocios a otro nivel. En el 2022, marzo del 2022, tuvimos la oportunidad de traer este programa para las mujeres de Puerto Wilche-Santander. Y quiero que sean ellas con su propio testimonio quien cuenten de esa experiencia. Me partió la vida ¿sí? Estos conocimientos marcan un antes y un después, porque te vas con las herramientas, te vas con la mente abierta. Y la verdad fue una emoción grandísima eh, pertenecer a este programa, esa enseñanza, pues a nosotros nos ha ayudado a ser más organizada, a poner en práctica como todos esos conocimientos que nos dan de cómo manejar un negocio, de cómo tener una ganancia, o cómo proyectarme a futuro para tener como una oportunidad de abrir, de crecer. Todo esto que estoy pasando, en todo esto que estoy haciendo con todo el programa. Yo creo que tengo más fuerza de llevar mi, mi contabilidad, mi, mi ya, mis acciones, como dicen como las mayores empresas. <ríe> Me siento grande. Este programa tuvo como objetivo principal, además de brindar una capacidad técnica en temas de gestión financiera, planeación, mercadeo, también fortalecer las habilidades blandas de las mujeres wilchenses, brindando formación específica en temas de liderazgo, de autoconfianza, de empoderamiento, de comunicación, de relacionamiento. Porque creemos que este tipo de herramientas les permite tener una formación integral para gestionar realmente sus negocios en todos los ámbitos. Para este Desarrollar este programa nos enfocamos en las mujeres de influencia, ahí en ese momento Copetrol, eh, con quien conjuntamente desarrollábamos eh, los proyectos en el área de Puerto Wilches. Nos colaboraron con toda la convocatoria de las mujeres. Y con la ayuda Counterpart International se hizo todo un proceso de selección de 20 mujeres que participaron en una sesión de cinco días de trabajo con dedicación exclusiva en las cuales ellas accedieron a unas herramientas que les permitió, mediante la metodología de aprender haciendo, les permitió establecer su plan de negocios, para que después de esos cinco días las mujeres pudieran salir a implementar un plan estructurado. Para hacerlo tuvimos, eh, para escoger a esas mujeres tuvimos en cuenta tres requisitos. Uno, que las mujeres contaran con un emprendimiento o con una idea estructurada a emprender. ¿Por qué lo hicimos así? Para que las mujeres que ya contaran con experiencia pudieran compartir sus lecciones aprendidas con aquellas que estaban iniciando. En segundo lugar, buscamos personas que sean líderes en su comunidad. Este programa busca tener un efecto multiplicador y que las mujeres a través de crecer y hacer más grandes sus negocios puedan incluir a otras personas de su, de su comunidad. Y en tercer lugar, que tuvieran un interés en participar, como lo oíamos anteriormente de Jenny, muchas juegan un rol también importante como madres de familia, cabezas de familia, entonces tienen que hacer un balance entre su vida y el trabajo. Al final del día, las mujeres salieron no solo con un plan y un, una estructura de su negocio, sino también salieron empoderadas, sin, salieron con ese ánimo de seguir trabajando por su comunidad y por ello quiero compartir un video donde ellas así lo expresan. Algo pasa, si ¿Sí me ayudan. Soy líder social, ayudo a la comunidad si yo invierto en lo que yo necesito, puedo darle alegría a mi pueblo. Como también estoy aquí, no solamente pensando en mí, sino en las mujeres que quedaron allá en el Pedral. Hay muchos que en este momento anhelan tener un empleo y no lo tienen. Que juntas podemos lograr cosas grandes por el municipio de Puerto Rico. Entonces así como esas mujeres además de, de, generar, de generar ese ánimo de seguir adelante, lograron también entre ellas establecer una red de mujeres gulchenses, las 20 mujeres, apoyarse como, o sea, mutuamente, porque descubrieron que si bien muchas eran competencias, por ejemplo, Angie, quien estaba en el video, cría, tiene un, un, proye un proyecto y un, pues, un negocio de, creador, de cría de cerdos, Tenía dos o tres personas en el mismo salón que hacían lo mismo, pero juntas descubrieron que al compartir las experiencias, que al compartir qué es lo que le pasaba a cada una, podían fortalecerse entre sí y que incluso podían cooperar entre ellas para abastecer el mercado. Entonces, ese tipo de resultados nos permitió eh, fomentarles a ellas que continuaran con esa red y después de seis meses hicimos un seguimiento y las volvimos a reunir para que continuaran trabajando y continuaran juntas promoviendo entre sí ese liderazgo en su comunidad. Sin embargo, y como bien lo explicaban en el anterior panel, esta situación de las brechas de equidad son muy grandes y el contexto mundial y nacional todavía enfrenta grandes retos. En materia de equidad, solo para darles unos ejemplos, en el último informe del Banco Mundial que se titula Mujer, Economía y Derecho, revela que en el mundo hay 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar que gozan de menos derechos que los hombres. Es decir, que las mujeres tan solo gozan del 77% de los derechos otorgados a los hombres. Eso ya, eso continúa siendo un reto en el que debemos continuar trabajando. Si enfocamos esto al contexto nacional, según cifras del DANE, en materia de tasa de desempleo, existe una diferencia de cinco puntos porcentuales, donde las mujeres tienen una tasa de desempleo del 12.9%, y si vemos en la ruralidad, la tasa se incrementa al 24.4%. El mismo DANE en el mes de marzo, estas cifras son de marzo del, del 2023, expidió un análisis sobre la brecha salarial. Y en temas de, de salario también tenemos grandes diferencias. Según la, eh, el análisis realizado por el DANE de la gran encuesta eh, de, integrada de hogares, la, el, las mujeres, el grupo de mujeres que están ocupadas, para el 2021, ganan el 6.3% menos que los hombres. Y en la ruralidad de esto también aumenta. Entonces, si ustedes ven, el reto que hoy tenemos es muy grande y por esta razón, el año pasado con la ACP y ExxonMobil, decidimos refrendar nuestro compromiso y continuar trabajando por el empoderamiento económico de la mujer. Como decía Mabel Lara y las demás personas que expusieron en el panel anterior es con hechos. Eh, por esa razón decidimos hacer una segunda fase de este taller de empoderamiento, reforzar los conceptos y la capacidad técnica que se les impartió a esas 20 mujeres de Puerto Wilches y brindarles herramientas adicionales que les permita continuar con sus negocios. Porque aquí en el tema del emprendimiento también es muy, muy importante la continuidad. Y aquí quiero hacer un agradecimiento especial a Silvana Javip, quien ha sido una aliada estratégica en este tema y cree especialmente en la causa, y quien en su momento en noviembre ella y su equipo de trabajo, Ángela, eh, Luisa, Catherine, se comprometieron con sacar esta iniciativa adelante. En este año las mujeres wilchenses recibieron la gran noticia que van a ser capacitadas. Muchas manifestaron que esto realmente estaba cambiando sus vidas. Y yo creo que lo importante de la industria es que sigamos promoviendo este tipo de actividades que transforman destinos, transforman y convierten los sueños en realidad. Y voy a cerrar con un mensaje que las mujeres wilchenses le mandaron a otras, a otras mujeres que quieren impulsar y que quieren promover el empoderamiento a nivel nacional. Con esto cierro, muchas gracias. Que sea presidente. Que trabajen por sus sueños. Que luchen. Un nuevo despertar para nosotros porque podemos hacer vínculos, porque podemos hacer una red donde todos nos beneficiemos y beneficiar a nuestras propias comunidades. Que podemos crecer a nivel personal y laboral y que todo en la vida se puede con esfuerzos y dedicación. Vamos a trabajar juntas, vamos a lograrlo. Muchas gracias.